A continuación, contamos con los dulzaineros de Castro Calvón. Esta es una formación musical de los componentes de este grupo que nació en la Escuela de Música Tradicional de Alberto Jambrina y en la Escuela Los Valles de Camarzana de Tena. Los cuatro que hoy nos acompañan también son integrantes de la orquesta Los Pumas de Castro Calvón. Y tenemos a la caja... Bueno, a la caja tenemos a Pepe. Un aplauso para Pepe. Vamos a mi que suba. ¿Cómo se llama el bombo? Que aquí no lo tengo apuntado. Emilio al bombo. Muy bien. Y con la dulzaina, Sim y Dori. Nos van a tocar una rumba la fuerza del amor, de los Pumas, y una, una J zaragozana, la canastilla, un aplauso. Abuelo, ha hecho